...y propagandísticas y por eso nosotros no vamos a apoyar las medidas del señor Sánchez, porque son hambre para hoy y hambre para mañana, como han demostrado las medidas que viene tomando hace meses. Haga de una vez por todas lo que tiene que hacer y lo que le venimos pidiendo. Reduzca y elimine impuestos. Elimine los impuestos abusivos sobre la luz, el gas y el gasoil. Reduzca el IVA a los productos básicos. Reduzca su gobierno faraónico, reduzca el gasto político, el gasto sindical, reduzca todas Silencio, esas cosas. Ahorrese y ahorrenos esa propaganda insultante de su gobierno y derogue las leyes climáticas que están arruinando el campo, la industria y a los hogares. Usted no lo hace porque usted se comporta políticamente como un autócrata caprichoso, señor Sánchez. Le dije aquí, en esta Cámara, que su capricho marroquí lo iban a pagar los españoles en la factura del gas y en las costas con la llegada de pateras argelinas. Y es lo que está pasando. Usted dijo entonces que era un bulo, como siempre, señor Sánchez. Ahora salga a responderme con los comodines de siempre, con Franco, con Putin, con el machismo y con la xenofobia, pero da igual, porque a usted cada vez le cree menos gente porque mintió a los españoles a los que les pidió el voto en solo 24 horas. Santiago Abascal, eh, preguntas muy concretas sobre, sobre su propuesta, sus propuestas económicas. Veamos la respuesta que le da ahora al presidente del Gobierno. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. No, no se ha preparado usted hoy bien la pregunta, señora Abascal. Se la ha hecho largo, ¿eh? los dos minutos. De todas formas... Somos viejos conocidos, eh, llevamos ya unas cuantas sesiones de control. Eh, la verdad es que le agradezco su claridad. Eh, este domingo, por ejemplo, le agradezco la claridad de Vox y de usted mismo en eh, su apoyo a la ultraderechista Le Pen. Eh, en fin, eh, ustedes al menos hablan claro, son transparentes, no como sus socios que felicitan a Macron por haber ganado las elecciones y en cambio pactan con ustedes cada vez que pueden. Pero en todo caso, en todo caso señoría, me resulta, me resulta curioso si usted apoye a una autora derechista como Le Pen, que dice, por ejemplo, que Francia tiene que prohibir las exportaciones agrícolas, usted que es alguien que defiende tanto el campo español. Pero esta es la cuestión, señoría. La cuestión es que su supuesta sensibilidad para con el campo, también para con las causas sociales, es puro postureo. Puro postureo. Porque usted viene aquí y me pregunta sobre qué va a hacer el Gobierno de España para tratar de amortiguar, en fin, el alza de los precios. Y, bueno, si usted hubiera tenido a bien esa sensibilidad que usted trata, al menos de compartir con todos nosotros, hubiera aprobado la revalorización de las pensiones conforme al IPC que recuperó este Gobierno. Hubiera aplaudido la subida del salario mínimo interprofesional, hubieran aprobado, por ejemplo, la extensión de los ertes o eh, también eh, los créditos ICO para, en los momentos más difíciles de la pandemia, pues sostener y, y amortiguar el golpe producido por la pandemia y por el cerrojazo que tuvimos que dar a nuestra, a nuestra economía, como el conjunto de economías europeas y el conjunto de economías eh, mundiales. Y eso no lo hicieron. Ustedes no han aprobado ninguna de las propuestas que ha puesto en marcha este gobierno precisamente para proteger a las pequeñas y medianas empresas, a los ciudadanos más vulnerables y también a nuestra industria. Por eso, señoría, hay poco que rascar en su pregunta. Porque lo suyo es puro postureo. Pues aquí está la réplica de Sánchez, después de que Vox, de que Santiago Ascal confirmara que mañana votará en contra del decreto que presenta el gobierno, habitualmente en estas preguntas de... Usted Ay, oh. Tiene tela, señor Sánchez, pero explique por qué se abraza usted a Macron, que es capaz de reñir a Biden por llamar carnicero a Putin. O Explique usted por qué tiene el 27% de los votos. Solo el 27% y se escandaliza porque otra persona tenga el 42% en Francia o otra el 53% en Hungría. Pregunte. Gracias, señora Bascal. Vamos a ver si le quedaba algún segundo al al presidente del Gobierno para dar la, la segunda réplica. En Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero del Grupo Parlamentario Republicano. gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Va el Gobierno a investigar el espionaje a activistas, a periodistas, a abogados y a políticos catalanes y vascos? Y fíjense que le pregunto si se va a investigar, no si lo ha habido. Muchas gracias. Y por cierto, señora Bascal, sí, Putin es un carnicero. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, eh, señora presidenta, señora Bascal, eh, o mejor dicho, señor Rufián. Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Ha sido un lapsus imperdonable. Hay lapsus, eh, señoría, imperdonables, este lo es, señor Rufián. En todo caso, de lo que estamos hablando es de un tema serio. El Gobierno de España, además, eh, a lo largo de estos últimos días, eh, ha manifestado su voluntad de esclarecer eh, los hechos y de hacerlo, además, con, eh, con transparencia, con objetividad, con rendimiento.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 Este Gobierno y yo en particular, no solamente con las palabras, sino también con los hechos, hemos demostrado nuestra firme voluntad por el diálogo y también por superar una crisis que tuvo dos momentos muy difíciles, uno en 2017 y otro en 2019 como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo y la reacción que hubo en las calles de Cataluña. Y eso es, señoría, lo que le pediría. Le pediría que reconstruyéramos esa confianza y que, desde luego, también reforzáramos lo que ha hecho posible o, al menos, está haciendo posible ese reencuentro entre la sociedad catalana, que es precisamente el diálogo. Pues de momento pocas referencias ¿no? a cualquier investigación, uh, más allá de lo que había anunciado Bolaños. Sí, sí, mucha... Sí, me que me espía, ¿vale? Pero que me llame Bascal, ya me, me fastidia. Eh, miren, por supuesto, por supuesto que el Estado, por supuesto que el Estado ha espiado espía y espiará, de forma alegal, por supuesto, ¿y saben por qué lo sé? Pues porque me lo han dicho, sus cargos de interior y sus cargos de interior de los últimos 40 años en tres comisiones de investigación, en tres, sus cargos y sus cargos. Así que la pregunta no es aquí si se ha espiado, si se espía o se espiará, la pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. Es la única pregunta. Y si lo ordenaron es terriblemente grave, pero si no lo ordenaron es aún más terriblemente grave, porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas. Y cuando no se limpian las cloacas se llenan de ratas y las ratas se lo comen todo. Mire, señor presidente, al PSOE, igual, quizá, tenemos la sospecha, no le gusta Esquerra, no le gusta Bildu, no le gusta Compromís, no le gusta Más País, no le gusta el PDCAT. Ojo, cuidado, no le gusta Unidas Podemos. No pasa nada. Díganlo, díganlo. Tienen una alternativa, el PP, que es de centro, de centro penitenciario. ¿Fijó? Tienen esa alternativa. Díganlo. Ahora bien, sus votantes lo tienen que saber, lo tienen que saber. Miren, nuestra apuesta por la palabra, por el diálogo y por la negociación es granítica. ¿Saben por qué? Porque la palabra, el diálogo y la negociación es la ideología de los normales, de los más frente a los menos. Pero de momento, pídale el teléfono al señor Casero. Aquí queda la réplica de, de Rufián, diciendo que sí, que diálogo, sí, al pero del gobierno. pidiendo más explicaciones. Silencio, por favor. Señoría, estamos hablando de un, de un tema serio que exige de respuestas serias. Se lo he dicho antes, señoría, este es un Gobierno que con hechos está demostrando que quiere superar las crisis de 2017-2019 y que en este asunto vamos a trabajar con transparencia, con objetividad, rindiendo cuentas y también ateniéndonos a la legalidad. Transparencia es, por ejemplo, el haber abierto un control interno en el propio Centro Nacional de, de Inteligencia. Objetividad es que el Ministerio de Defensa haya dicho que sí a un examen que va a liderar el Defensor del Pueblo ante el Centro Nacional de Inteligencia. Pocos, eh, eh, pocos precedentes existen en, en, en otras democracias occidentales al respecto. Vamos a rendir cuenta, señoría. Ayer mismo eh, precisamente se desbloqueó la comisión eh, de gastos secretos precisamente para poder, para poder compartir de manera plural ante toda la cámara esa información. Silencio, por favor. Y nos vamos a tener a la ley, señoría, porque todo lo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia es atendiéndose escrupulosamente y rigurosamente a la ley. Y además hemos manifestado nuestra absoluta disponibilidad para colaborar con la justicia desclasificando los papeles si así